Juan María García, presidente de la Cámara de Comercio del Nordeste, expresó este martes en medio del paro de labores que se lleva a cabo en este municipio de San Francisco de Macorís, que no fueron notificados por los convocantes. Ciertamente sí, nosotros durante eh, la convocatoria, este llamado la huelga para los días ya hoy martes y miércoles, pautado por 48 horas. Ciertamente que como industria no no recibimos ningún tipo de información a nivel formal. Ciertamente como la población se enteró a nivel de los medios, también nosotros nos de que había esa paralización. Hace un llamado a las autoridades locales y a los convocantes a establecer un diálogo. Nosotros acudimos, incluso hablamos con los convocantes, llámese Juan Jornel, llámese Jardín Morel. También hicimos grandes esfuerzos con la, con la gobernación, llámese Jorta Antigua. ...para que de una manera u otra... ...reinar lo que es siempre lo más viable... ...que es el diálogo... ...porque si no hay diálogo... ...realmente no hay solución... ...y entendemos que previo a la paralización... ...lo principal es dialogar para buscar salida... ...y que como siempre todos sabemos... ...que las autoridades locales... Eh, ...no tienen diríamos las herramientas... ...terminadas para poder enfrentar... ...las peticiones que realmente... ...estamos haciendo... ...y cuando, hablamos, cuando hablo estamos... Es porque es una necesidad que todos debemos apoyarla, lo que se está exigiendo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.